Para... ¿Qué era, qué era? Eh, bueno, de ahí, corta, eh... corta, no, no, no, no. Ay, me tildé como nunca, lo eh, traía. Sí, ya empecé otra vez.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 ¿Qué te lo pasó? Pero igual fue uno con el otro. Lo que ustedes quieran, ¿eh? ¿Lo podemos sacar el barbijo? Ah, si sí salimos. No, no, no. En pandemia. Claro. Cerramos esta parte del programa ya agradeciendo una vez más a nuestro amigo... Martín Álvarez, que fue el que realizó las entrevistas, nosotros colaboramos en el montaje, en la edición. Obviamente también un agradecimiento muy fuerte al FOL, que ha este, confiado también en, en esta posibilidad de hacer estos montajes y poder este, ponerlos al aire. Eh, nosotros vamos a cerrar hoy nuestro programa con un repaso un poco de lo que está pasando en Colombia, este, lo que está sucediendo con este país hermano que está encabezando ahora este, las protestas en Sudamérica este, frente a lo que es uno de los modelos oligárquicos más sangrientos que haya conocido este, nuestra patria grande, que es la oligarquía colombiana, la, la transnacionalización de la represión, este ejército y esta policía preparada para asesinar, que se ha cobrado en menos de una semana 500 desaparecidos y más de 50 muertos. Y el pueblo colombiano ahí presente, sin rendirse, este, dando batalla en esta, como bien dijo eh, Buenaventura dos Santos, ¿no? la muerte del liberalismo va a ser muy, muy, muy violenta. Con este pequeño repaso de lo que está pasando en Colombia, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Hasta entonces. Una nueva jornada de protestas contra el presidente. Están en contra de las medidas económicas del presidente Lenín, Lenín Moreno. Hoy, fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro. Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. No son los 30 pesos del aumento del precio del metro, sino los últimos 30 años. Ellos estar en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad. Como una invasión extranjera, alienígena. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto erradicado por el Ministerio de Hacienda. Actores externos e internos a la violencia, a la desestabilización del país, a detener estas acciones. Dije: Ojalá tuviera yo un mejor pueblo también.